Ahora mismo, pues la situación económica y social que estamos viendo en la actualidad, lo que está poniendo de manifiesto es una cronificación eh, de la pobreza, ¿verdad? Bueno, pues muy, muy asociada a la situación de pandemia que estamos viviendo y, y que lo que pone de manifiesto, como decimos, es un aumento de la exclusión social y de, y de la desigualdad.